Ossie Ostrich es un antagonista menor, en la película de suspenso, y terror de 2021 Willy's Wonderland, es un avestruz animatrónico, que una vez fue un animador, infantil amistoso, y luego, es poseído por un asesino en serie, junto con su amigo Luigi wisol y el resto de sus amigos, animatronic sin nada más, ni nada menos les presento, chicos y chicas, 10 curiosidades de Ossie la avestruz que lo disfruten Ossie fue interpretado por B.J. Guller y con la voz de Abel Arias quien también hizo la voz de Tito Turtle en la misma película Ossie fue el primer animatrónico de los amigos de Ouija en activarse y ser asesinado por el conserje en la película Ossie es el único animatrónico de la pandilla de Willy que no es interpretado por un artista, disfrazado, sino que se realiza a través de titiriteros, con pantalla verde, y se disfrazaban de verde para luego, ser eliminado en la filmación. Ocie es el animatrónico, favorito personal del creador. Parsons, esto nos quiere decir que, Parsons, el equipo de producción que hizo Ouija's Wonderland, dijo que su animatrónico favorito, de los amigos de Ouija, es Osie. Osie, es el sexto de los asesinos, en serie en conocer, a Jerry Ouija, y en ser, reclutado por él. Se han preguntado por qué Osie no habla en los cómics, bueno yo le he dedicado un video hablando, sobre esto, si gustan el link, está en la descripción. Pero si no tienen el ánimo de hacerlo, no se preocupen que yo se los digo, o si no habla, en los cómics porque, cuando era solo un niño, su madre lo estranguló, dañándole sus cuerdas vocales, y provocando que se quedara mudo, por el resto de su vida, esa está la razón por qué no lo vemos hablar en los cómics precuelas, de Wiggy's Wonderland. Osie guarda, mucha similitud con Chica, de Fine Nights at Freddy's, ya que son aves del grupo, Osie siendo de la pandilla, de Ouija, y Chica de la pandilla, de Freddy además de que son, aves diferentes Ocie siendo una avestruz, y Chica un pollo. Además de Chica, Ossie también guarda similitud, a pesar de que los dos son pájaros completamente diferentes. Ossie se parece un poco, o al menos se inspiró parcialmente. En Lunivird de Sourvis Pisa, más notablemente, ambos comparten voces similares. Además de las personas, en los flashbacks, Ossie y Gus son los únicos animatrónicos, de los amigos de Willy que no mataron a ninguno de nuestros, personajes humanos, ya que ellos dos, fueron los primeros en ser derrotados, y asesinados por el conserje, Osie, es el único animal animatrónico, del grupo de Ouija que es anatómicamente, exacto a un avestruz real, es decir la altura de Osie, es la misma que de, las avestruces reales, bueno chicos y chicas, ese fue el video de hoy, si el video, fue de su agrado, me ayudarían, compartiéndolo con, sus amigos y amigas y familia.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 Bueno chicos y chicas, sin nada más que decir me despido, hasta la próxima.